Bueno, pues eh, tenemos eh, hoy un encuentro muy especial de idea a prototipo, de prototipo a producto. Uh, el, el mensaje que hay detrás de todo esto va muy conectado a lo que proponemos como universidad desde el Vicerrectorado de Calidad y Transformación Organizacional, de hacer que las cosas sucedan y sucedan desde, desde una idea, que es la que hace que las cosas pasen eh, y también haciendo que pasen. ¿no? Es eh, eh, os doy la, la bienvenida eh, a todos los que nos hemos reunido hoy aquí, esperando que tengamos una jornada muy interesante. Precisamente ayer, en el Parlamento Europeo, se aprobaron las medidas legislativas que, a propuesta de la Comisión Europea, abren la puerta a la energía limpia para Europa. Con ello, todo el mercado de la electricidad protagonizará la transición a una energía limpia en línea con los acuerdos climáticos de la, del Acuerdo de París. Y la, y la Unión Europea se compromete con la descarbonización de su economía. Precisamente estamos hoy aquí con una parte pequeña, pero sin duda muy importante, eh, contribución a ese futuro energético que ayer despejó el Parlamento Europeo. Nos convoca hoy Bortes bladeles que es una empresa pequeña, tecnológica, innovadora, emprendedora, puntera y transformadora. Yo tengo la suerte de compartir casa con un hombre muy especial, que es mi marido, que es seguidor de ellos desde que son muy pequeñitos, ¿no? Y anoche comentábamos juntos que porque no se podía venir trabajar, pero estaba emocionado. ¿no? Nosotros además somos de Puerto Llano, de Ciudad Real, y todos los temas relacionados con energías renovables y toda esta búsqueda de cuestiones, pues siempre nos ha apasionado, ¿no? Entonces, para mí es un privilegio estar sentada en esta mesa con vosotros y, y ojalá que también tengáis la oportunidad de poder compartir con él eh, buenos momentos. Se concreta en Raúl, José y Sergio, eh, que podría empezar a extenderos el pedazo de currículum que tienen, pero no es el objeto eh, de este pequeño rato, ¿no?, eh, Gracias por venir y, sobre todo, gracias por volver al entorno universitario a compartir vuestro conocimiento con nosotros. Eh, en cualquier inicio siempre es interesante también establecer agradecimientos, no solamente a los que estamos detrás, siempre hay mucha gente que está colaborando y trabajando para que esto sea posible. Eh, quiero tener una mención especial eh, hacia Paloma y Gema por su trabajo eh, bueno, concretamente Paloma Fra no nos puede acompañar, pero sí que hay un, una parte de impulso muy interesante por, por parte de ella. Y a la gente interna, en este caso, eh, mm, bueno, al final somos muchos, ¿no? Eh, pero especialmente a Eva Ramón, que sin duda es una persona que impulsa eh, cualquier iniciativa que permite aportar un valor importante a ser universidad. Así que gracias, Eva. Eh, ellos nos van a hablar de su inicio como estudiantes de Ingeniería, de la importancia de la creatividad, del trabajo en grupo, del esfuerzo y también, por qué no, del éxito. Esperamos aprender mucho de vuestra experiencia y esperamos ver en un futuro próximo cómo estos aerogeneradores transforman los campos eólicos y el paisaje energético de Europa. Agradecemos también y damos la bienvenida como universidad a Julieta Valls, que es CEO de Bridge Life, y a Luis Cano Santa Bárbara, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Esta extensión de bienvenida, por supuesto, la hago a mis queridos alumnos, que están también aquí, ¿no? a los directores y toda la gente que nos apoya, y a todo el personal de la universidad. Como a mí me gusta enterarme bien, me voy a bajar abajo si no os parece mal, y ya os dejo y cedo la palabra en este caso a Raúl Martín, que va a comenzar, uno de los cofundadores de Vortex. Muy bien, pues muchísimas gracias, Yolanda. Yo era lo primero que iba a hacer, me gustaría agradecer a la universidad Vale, yo no, sí, supongo que hay muchas, nada, muchas más eh, personas eh, involucradas. Yo, eh, sobre todo, eso te iba a pedir eh, nombrar por lo menos a Paloma Fra que ha estado trabajando también con nosotros dentro del equipo, y a Eva, que también sé que ha estado muy, muy involucrada para, para esto. Y nada, yo si te parece también me gustaría, si puedo bajar. Pues nada, digamos, eh, eh, ya hace tiempo que se acercó por allí, por donde estamos nosotros. Nosotros estamos en dos lugares. Estamos en Ávila, tenemos un pequeño laboratorio. Un, eh, no, nosotros de forma... Un poco cariñosa, lo llamamos un, un, un zulo, pero bueno, es realmente un, un pequeño almacén donde empezó la tecnología a dar sus primeros pasos. Y estamos en las Rozas, en, en las Rozas aquí en Madrid, y ahí tenemos ahora también nuestro túnel de viento, y ahí es donde estamos desarrollando muchas, muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, bueno, se nos había ocurrido que, ya se acercó, estaba contando, se acercó por allí la universidad un día, porque teníamos a Paloma dentro del equipo y anduvo alguna persona algunos de vosotros por allí, y nos eh, dijeron que tenían interés en que contáramos un poco nuestra experiencia, ¿no? nuestra historia, lo que nos ha llevado a, a, hasta aquí y, y digamos, ¿no? como, hemos, como, como de la primera idea pues nos, nos propusimos empujarla e intentar de alguna manera pues, llegar lo más lejos que podamos. ¿no? Entonces hemos pensado que quizá, porque también a nosotros nos gustaría combinar esto con una especie de evento, en fin, cierre del proyecto, bajo, bajo. Eh, tenemos también un compromiso con la Comisión Europea que está cofinanciando el proyecto y podría servir esto también como un resumen de lo que hemos venido haciendo dentro de ese proyecto. ¿no? Entonces podemos hilar si os parece las, las dos cosas. ¿no? Entonces si quieres yo creo que sí. Claro, primero habría, aunque, aunque no quería hablar directamente del proyecto en esta primera parte, sí que creo que es bueno que nos posicionemos. O sea, imaginaros hace ya un montón de años... Cuando mi compañero David, que es el inventor de la tecnología, el que aparece como inventor en las diferentes patentes y tal, pues eh, tuvo una, una primera idea. Fue algo así como en el año 2002. Y, y claro, imaginaos dos estudiantes como nosotros, que no habíamos todavía ni siquiera empezado a, a trabajar. ¿no? Imaginaos que, eh, nosotros no lo he dicho, pero nos, nos, nos hemos propuesto, eh, creo que algo ha dicho ya yolanda. ¿no? generar energía eléctrica de otra manera. ¿no? Energía eléctrica procedente del viento, pero de otra manera. Eh, claro, es un proyecto industrial. Es un proyecto que envuelve muchísimas disciplinas. ¿vale? Lo abarca absolutamente todo. Son temas estructurales, aerodinámicos, de campos electromagnéticos. Eh, la verdad es que lo tiene casi todo para que sea absolutamente eh, difícil, por lo menos. ¿no? Y entonces, nosotros éramos muy pequeñitos. Éramos solo dos estudiantes y nos parecía realmente difícil arrancar esta idea. Entonces, como primer punto de partida estaría muy bien que os posicionarais en, en, en esa situación, ¿no? Que, que, que hay veces que, digamos, tienes un, un, un sueño que te parece casi imposible y que quizá, oye, pues luego puede ser que lleguemos o no a conseguir nuestras metas, pero desde luego nosotros sí que nos, los, nos lo planteamos un día. Sabíamos que en aquel momento no lo podíamos iniciar, todavía estábamos terminando de estudiar, eh, no habíamos trabajado nunca, pero desde luego sí que, digamos, mi, mi compañero, entonces sí se tomó la, la, el cuidado de... ...dibujar un pequeño boceto, una primera patente, un primer borrador. ¿no? Sabíamos que no lo podíamos arrancar en ese instante... ...pero él sí lo, sí lo redactó eh, por primera vez y, y lo guardó como él dice dentro de un cajón. Hasta el día en que podríamos o pensamos que podíamos iniciar esta, esta aventura. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, como, primera, como primera pregunta, hemos, esta primera parte de la presentación... ...la hemos intentado enfocar a una, una serie de preguntas. ¿no? ...que creo que debería hacerse toda persona... ...que quiera arrancar algo. ¿no? Entonces, ¿tienes un plan para alcanzar tus metas, Bueno, pues hay veces que tienes un plan o... te tienes al menos que hacer esa pregunta, ¿no? Dice, bueno, tú... ...¿cómo podrías eh, dar lo mejor de ti, ¿no? Parece que emprender una cosa es una muy buena oportunidad para... Eh, ...digamos, despejar las dudas que tengas a la hora de... ...en fin, eh, desplegar todo tu potencial... ...normalmente uno trata de emprender algo en algún lugar donde se siente cómodo... ...o donde cree que es mejor que los demás o, donde, o, puede, o puede llegar a serlo. ¿no? Entonces lo primero es eso. Yo creo que eh, no hay que desperdiciar toda oportunidad que se nos brinde... ...para poder eh, desplegar eh, todo nuestro potencial. ¿no? Yo creo que sí. Si todo, si todo va bien, ¿a dónde nos lleva el proyecto? Bueno, siempre cuando uno arranca algo... Eh, ...creemos tener algo que merece mucho la pena, ¿no? Entonces, eh, una pregunta que tenemos que hacernos es... ...oye, ¿y si a mí se me da todo bien? Si, si, si yo lo consigo, ¿qué, qué llego a conseguir? ¿no? ¿Qué es lo máximo que podría conseguir? Sé que es muy difícil, ¿eh? Luego con el camino nos, nos iremos dando cuenta que... ...a lo mejor tenemos que cambiar nuestros objetivos... ...o, o tenemos que pulirlos, o tenemos que modificarlos... ...pero, ¿cuál es la oportunidad? ¿no? O sea, ¿qué tenemos, eh, ¿qué tenemos nosotros que podría eh, llegar algo, ¿no? Entonces yo creo que la primera, el primer punto, o uno de los primeros puntos que tenemos que ver es, eh, bueno, pues quizá no necesitemos en este instante un plan de negocio, ¿no? Eh, luego después, cuando llega más adelante, ¿verdad? Sobre todo cuando tienes que incorporar a otra gente que te ayude, pues tienes que redactar un plan de negocio lo más detallado posible, eh, estimando todas estas cosas, ¿no? E incluso teniendo en cuenta todos los problemas que pueden llegar a darse, pero ahora mismo quizá no haga falta al principio, pero sí que tienes que tener un pequeño también un boceto de cuál podría ser tu plan de negocio. ¿no? Es un poco plantearse cuáles son tus metas, qué puedes llegar a conseguir, cuánto de lejos podría llegar si todo va bien. Y, y bueno, un poquito pues qué, qué sensaciones me da el, el, el proyecto que tengo pensado iniciar. ¿no? Siguiente, yo creo que sí. Entonces, bueno, y, y, al, y al revés. Es decir, bueno, y si las cosas no van tan bien... Muchos proyectos han iniciado con unas metas y se han ido viendo, ¿no? eh, con el camino, con el pasar del tiempo, se ha ido viendo que esas metas no podían conseguirse exactamente tal y como las concebimos al principio. ¿no? Puede ser que, sin embargo, eh, con el caminar te des cuenta eh, que, que, que puedes conseguir otras cosas que se parecían más o menos a lo que querías, pero o no, o sea, si decir, se parecían o salen cosas alternativas, entonces yo creo que ante esto yo, lo que yo diría es que, eh, ...quizá hay que tener siempre presente cuáles son tus objetivos para intentar perseguirlos siempre, ¿no? Pero tampoco hay que estar absolutamente obcecado con no cambiar absolutamente nada de tus objetivos... ...porque si no, puede ser que estés perdiendo también otras oportunidades. Por ejemplo, vamos a ver, eh, eh, eh, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos este proyecto... claro, lo primero que a uno se le, se, le, se le viene a la cabeza es... ...oye, si nuestra tecnología diera lugar a molinos de viento de 200 metros de altura... 150 metros o igual que hoy en día ¿no? los grandes fabricantes de aerogeneradores Tienen a disposición de las grandes compañías eléctricas pues sí ese es el sueño claro sería Sería estupendo llegar hasta ahí y no lo hemos descartado aún lo que pasa que sabemos que para llegar hasta ahí desde luego con nuestras capacidades actuales va a ser imposible tendremos algún día que convencer a otra gente a gente que conoce eh, la industria vale eh, que, que, que digamos que no conoce la, o no tiene problemas con las fronteras, o da, desde luego hace falta incorporarlos algún día, tenemos que haber llegado lo suficientemente lejos para ser lo suficientemente atractivos como para poder pensar en eso, si no va a ser muy difícil que lo, que lo vayamos a conseguir, ¿no? pero por el camino por ejemplo, eh, nosotros por ejemplo en aquel momento no pensábamos en hacer equipos muy pequeñitos, pensábamos que la calidad del viento, eh, la, la calidad del viento que necesitábamos solamente la podríamos alcanzar a cotas muy elevadas. Recuerdo que nuestros primeros equipos en los que pensamos, cuando iniciábamos el proyecto europeo, tenían de 25 metros o algo así. La, la altura, digamos, objetiva era de 25 metros. Con el tiempo, bueno, pues algunas cosas han ido, digamos que nuestras perspectivas han cambiado, a bien para alguna, en algunos casos y a, y a peor en otros. ¿no? Eh, cuando empezamos a hacer el test en el campo, nos dimos cuenta que equipos muy pequeñitos podían también oscilar y por tanto podían generar energía. Entonces digamos que eh, aunque no estaba en nuestros primeros objetivos, ahora sí eh, pensamos que equipos de mucha más pequeña dimensión, eh, incluso estamos hablando de equipos de eh, de hecho el objetivo ahora mismo prioritario de la Comisión Europea de nuestro proyecto es de 2,75 metros, pues quizá podría eh, captar una energía que algún día podría dar en torno a 100 vatios de potencia nominal. ¿no? Bueno, eh, es un ejemplo de que, quiero decir que aunque tenemos todavía la mente puesta que quizás sería lo ideal tener grandes equipos, hay algunas compañías muy grandes que están ahora mismo estudiando la tecnología y digamos que estamos intentando <risa> convencerles de que podría tener sentido o podría ser viable captar energía a, a grandes alturas y para equipos muy grandes, pues puede ser que haya otros productos y otros mercados que también podríamos acudir a ellos. ¿no? ¿Estoy dispuesto a intentarlo? Bueno, pues efectivamente hay mucha gente que tiene... ...grandes ideas, pero a la hora de la verdad hay que ponerse manos a la obra. Y cuando uno se pone manos a la obra, pues se da cuenta que las dificultades son inmensas. ¿no? Como decíamos, hacen falta muchísimos recursos. Van a hacer falta muchas personas. Hay que ir dando con las teclas adecuadas. Entonces, eh, yo creo que también hay que hacer eso. Hay que plantearse si debemos evaluar las dificultades a las que nos enfrentamos. Porque esas que vamos a evaluar van a ser siempre mucho menores o van a tener una dimensión mucho más pequeña de las que realmente nos vamos a enfrentar. Por eso, bueno, es un ejemplo, yo no sé si eso es así o no, no, pero yo ahí lo que pongo es eso, pregúntate si estarías de acuerdo en tratar de tener éxito en un proyecto con una dificultad tres veces superior, ¿por qué tres? No lo sé, es una manera de hablar, ¿verdad? A la, a la que tú crees que tienes de primeras. ¿no? Si, ya era, es decir, si ya en sí mismo parece imposible, parece infinita la misión ¿no? de conseguir... ...generar dispositivos de 200 metros de altura, que era nuestra primera idea... ...o decir, una manera de hablar... ...pues imagínate si tienes que hacerlo ¿no? de 200, de 600 metros de altura... ¿no? ...es una manera de, de, de explicar esto. ¿no? Y entonces cuando empiezo, ¿no? O sea, tú ya tienes, ya tienes un pequeño boceto de tu plan de negocio... ...ya sabes cuáles son las dificultades que crees que te vas a enfrentar... ...estás dispuesto a que esas dificultades se multipliquen por tres... Y ...no obstante quieres tal... ...y dices, bueno, pues sí, voy a tirar para adelante... ¿Y cuando empiezo? Pues la, la respuesta está clara, es ahora, ¿vale? Lo que ocurre es que muchas veces esa hora no es tan fácil. ¿Cuántos tenemos, verdad? ¿Cuántos sabemos? ¿Cuánta gente, no, cuántos de nosotros no conocemos a alguien que dice mañana me voy a apuntar al gimnasio? ¿No? Sí, mañana me voy a apuntar al gimnasio. Pero hay que empezar, ¿vale? Hay que empezar en algún momento. Incluso pese a toda la dificultad que tengamos, hay que empezar. Y cuando decimos ahora no quiere decir que inmediatamente me ponga... Es decir, cada día que pasa, aunque no pueda arrancarlo inmediatamente porque uno está en otro trabajo y tiene que... De, ¿verdad? necesita una serie de cosas, o tiene problemas en su día a día, o está en familia, o yo que sé, hay tantas cosas que de verdad nos desmotivan para ir al gimnasio, ¿verdad? Pero desde luego de, tenemos que intentar eh, que cada día, no, no pase un día sin haber dado algún pasito en, en relación al proyecto que me estoy embarcando, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba, yo antes de, de estar en, aquí haciendo lo que hago para abortes, ¿no? pues eh, recuerdo que eh, estábamos, de hecho, en otro proyecto de, también de, de desarrollo, estábamos desarrollando eh, sistemas olfativos artificiales, en otra empresita también nuestra, y anteriormente también estaba trabajando pues, para una constructora, ¿no? Y yo recuerdo cómo ha habido vacaciones, ¿vale?, en los que yo estaba redactando propuestas o premios, o cosas que, que yo creo que al, al final han permitido dar los primeros pasos para poder comenzar esta, esta aventura, ¿no? Pues hay que ser, yo creo que muy generoso. Hay que decir, cada día, aunque no tenga, aunque tenga que estar haciendo otra cosa, tengo que intentar estar dando esos primeros pasos que me, que me permiten adelante. ¿Quiénes serán mis compañeros de aventura? Pues esto es, qué difícil es esto. O sea, las personas somos muy difíciles, por hablar de las personas, pero no solo son las personas. Son, como os digo, para poder llegar al final, sabemos que vamos a tener que eh, estar acompañados. O sea, Dicen por ahí, ¿no? Si quieres si quieres llegar pronto, tienes que ir solo. Pero si quieres llegar lejos, pues tienes que ir con gente. Y desde luego, para fabricar o para yo qué sé, hay tantísimas cosas que hacer en un proyecto de esta magnitud, ¿vale? Que hace falta elegir muy bien a qué personas eh, acercarse. Y algunas veces, pues, aciertas más y otras veces aciertas menos. Desde luego, eh, tenemos que ir siempre tomando eh, decisiones. A la hora de encontrar eso, ¿no? Las personas de las que rodeas. Sí. ¿Cuánto dinero puedo poner en juego? Esto sí que es difícil. O sea, yo aquí pongo el mínimo esencial. Claro, qué fácil es decir eso, ¿no? Yo digo, eso, eso también depende. A ver, esto, cada proyecto tiene unas necesidades y tiene unas magnitudes. Y es realmente difícil de saber eso. Yo solo os puedo contar un poco nuestra experiencia, ¿vale? Cuando nosotros iniciamos este proyecto no teníamos ningún dinero. Entonces... Esto empezó en, en fin, ¿no? hay, hay otros proyectos que empiezan en quizá otras entidades, te ayudan o te apadrinan, o en universidades o en centros tecnológicos o tal. En nuestro caso fue especial por eso quizá, es decir, no, no teníamos a, a nadie alrededor que nos podía ayudar en un primer instante. ¿no? Entonces, claro, quizá esto no lo tomamos muy a rajatabla. Nosotros no podíamos invertir dinero. Entonces, yo os puedo decir que creo que donde más hemos sido hemos sido muy generosos en nuestro esfuerzo, en nuestro tiempo, ¿vale? Intentando dedicar poco dinero. Es muy discutible, ¿eh? Porque si, de, de, si uno cuenta con algún patrimonio, yo pienso que eh, siempre, a veces, eh, hay veces que sería discutible si con un poco más de dinero, pues podías haberte dedicado más exclusivamente o con más tiempo tuyo, que quizás es el que más valor tiene, eh, para ir un poquito más deprisa dando los primeros pasos. Desde luego, quizás nosotros aquí fuimos eh, un poquito estrictos. Y, vamos, yo es que me acuerdo hasta, yo me estudié, recuerdo o sea, que los primeros pasos hasta yo hacía las cuentas, eh, ¿sabes?, las temas contables, me estudié el plan, el, lo que es el plan, ¿cómo se llama?, el, el plan de contabilidad. O sea, la, la, ley, la, ley, la, la ley, digamos, que aplicar a la hora de hacer, incluso gestionar nuestros, nosotros mismos nuestras propias cuentas y tal. Hoy, hoy en día creo que es, es casi imposible porque creo que hace falta, eh, hay que hacer, hay una, una metodología que hay que seguir, unos procedimientos, unos... Software, que entonces no había que, que emplear y desde luego nosotros podíamos pasos así. no el sentido que yo hubiera hecho la gestoría de las cuentas? Hombre, la verdad es que no teníamos apenas movimientos. ¿no? Entonces era bastante sencillo siempre que supieras el plan general contable, que era lo que yo no tuve que estudiarme y quizá fue, ¿cuánto tiempo dijeron en hacer eso? Pues quizá un tiempo que a lo mejor tenía que haber estado dedicando a otra cosa. ¿verdad? Entonces, qué difícil es saber si ese dinero tenía que haberlo empleado o no. Desde luego yo como no lo tenía, pues digamos que donde fui es, es generoso fue en mi esfuerzo. ¿no? Yo las noches me estudiaba el plan general contable. <risa> es una manera de hablar, ¿no? Pero vamos, no sé si me entendéis. Entonces, bueno, entonces y luego soluciones imaginativas, ¿vale? Ahora, creo que en la siguiente viene algo así. Soluciones imaginativas voy en el sentido de, hay veces que no tienes dinero, claro que no. Pero puedes intentar eh, rodearte de gente que puede apostar a futuro por algo, ¿no? Nosotros en muchas ocasiones hemos trabajado con empresas que no hemos pagado en el instante en el que trabajaban para nosotros. ¿No? es una solución imaginativa efectivamente hay que convencer hay que atraer el interés de esas entidades para que puedan apostar porque luego después si sí puedas devolverles eh, en, fin, eh, en su justa medida lo que, lo que merecen ¿no? que son sus, sus honorarios o tal ¿no? vale, vale. Sí, yo creo que sí entonces bueno, esto no sé ahora mismo cómo estaba puesto, de si no puedo contratar aún, ¿cómo encuentro el apoyo que necesito? Más o menos creo que ya estaba un poco hablando de eso, ¿vale? Propuestas a tus empleados y proveedores que consideren proyectar sus beneficios en base a situaciones exitosas. Bueno, os puedo contar algún otro ejemplo, por ejemplo, recuerdo la primera vez que tuvimos que hacer un, un pacto de socios, ¿no? Recuerdo en aquel momento que nos parecía una buena idea, no sabíamos si lo íbamos a conseguir o no, ¿no? pero... Aunque era algo realmente difícil para nosotros, pues que una empresa como Deloitte, que hace, en fin, que trabaja para las grandes empresas del I-85, ¿no? O para cualquier empresa gigantesca, ¿no? Dicen que pertenecen al grupo de los Big Four, ¿no? De los cuatro grandes que hacen auditorías y tal, ¿no? Bueno, pues nos propusimos, dice, oye, pues quizá para atraer eh, inversores de todo tipo y para que tuvieran más confianza, les propusimos trabajar para nosotros a éxito, ¿vale? No trabajan así, ese tipo de empresas generalmente, bueno, nadie trabaja generalmente así, ¿no? pero Y sin embargo, pues sí convencimos, les convencimos para que a éxito, si salía la operación y encontrábamos a los primeros socios inversores, bueno, pues ellos trabajaron con nosotros de esa manera. Y bueno, pues todo este tipo de cosas, pues claro, nosotros siempre lo agradeceremos. No, no sé si hay algo más, pero vamos... Eh, pues eso, grandes proyectos tienden a traer interés, eso es verdad. Nosotros hemos tenido siempre esa suerte. El proyecto siempre ha sido muy difícil y, y siempre hemos... Sabemos que tenemos entre manos algo que va a costarnos muchísimo trabajo, pero también es cierto que, que, que al revés también encontramos, eh, en fin, una, digamos que, por, eh, que aunque eso es así, pues eh, siempre ha tenido la facilidad de atraer el interés de muchas personas. Entonces, bueno, siempre, hemos tenido, siempre nos hemos ido rodeando de, de gente así. Ayer, ayer mismo estuve, por ejemplo, en un foro de inversores en, en Lisboa, y es impresionante la verdad que en cuanto sacamos pues, un poco lo que estamos haciendo, ¿vale? los, los, los vídeos que hay detrás de lo que estamos desarrollando. Y tal. Aunque a todo el mundo yo creo que a nadie le engañamos y todavía, aunque el título de la presentación, por cierto, no lo he comentado, ponía de idea, no sé si ponía de idea a prototipo y productivo a producto. Y nosotros hoy en día todavía no tenemos un producto. Entonces a la hora de evaluar nuestro éxito, yo humildemente diría que todavía no hemos conseguido el éxito. ¿Vale? Nuestro, nuestro gran meta es tener algún día un producto. ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener. Y todavía no lo tenemos. Si tenemos éxitos parciales, claro. Hemos conseguido cosas, creo yo, muy importantes. Pero, desde luego, todavía no tenemos un éxito... O sea, no estamos aquí para celebrar nada. No sé cómo decir, ¿vale? Yo creo que, como yo le digo a veces a mi compañero o a, o a mis compañeros, yo creo que ya, yo ya, ya he ganado. He ganado, es decir, en, a nivel personal. Pero... Nos queda, ¿verdad? Nos queda mucho que, que trabajar. Sí, dale, dale, no sé. ¿Cómo encontrar inversores? Bueno, pues cuando tienes proyectos de estas dimensiones, pues hace falta, como os decía, siempre lo mismo, ¿no? Hace falta que te acompañe. ¿Por qué hace falta inversores? Porque hace falta normalmente financiación. Y la financiación puede provenir de muchas vías, de muchas alternativas. Eh, nosotros tenemos la suerte de que creo que hemos tenido financiación de, de, de casi todas ellas. ¿vale? Pero normalmente la financiación que proviene de ayudas públicas, que es muy importante, si el proyecto verdaderamente merece la pena, puede llegar a conseguir ayudas públicas que son súper importantes. Pero normalmente hay que complementarlas siempre con inversores. ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar inversores para el proyecto? Bueno, pues eh, dicen por ahí que... ...que lo mejor para encontrar un inversor es tener algo muy valioso, ¿no? O es sea, decir, si tú tienes algo que merece mucho la pena... ...pues quizás sea más fácil que haya alguna pequeña competencia... ...vamos a llamarlo competencia entre los inversores que pueden invertir en tu proyecto. ¿no? Hay que intentar eso, no es tan fácil, ¿verdad? En la vida ser más guapo que los demás ni, ni ser el, el, el digamos, la, la envidia como... ...pero nosotros hemos tenido la suerte de que creemos de que hay muchos... Eh, ...me acuerdo que cuando hemos estado en rondas de inversión y tal... ...hemos tenido siempre muchos inversores... ...con los que poder hablar... ...entonces bueno... Eh, ...una pequeña cosita que pone ahí... ¿no? ...normalmente los inversores tienen... ...mucha experiencia en invertir... ...y normalmente también... ...los proyectos que queremos ser invertidos... ...pues tenemos muy poca experiencia en ello... ...porque ellos invierten todos los días... ...y para nosotros es un evento... ...increíble que puedan invertir en nosotros... ¿no? ...entonces ahí es muy importante que estemos otra vez acompañados, ¿de qué? Pues de esos de despachos de abogados, que nos puedan orientar, que puedan anteponerse a problemas que pueda haber, ¿no? Entonces, igual, tiene un coste muy elevado, pero puede ser que a futuro pues, sea algo que, que marque la diferencia, ¿no? El tener bien escritos esos pactos, por ejemplo, una, una anécdota otra vez. Hay tantas, ¿verdad? No sé, me dejaré muchas. Y cualquier cosa que me queréis preguntar, yo, vamos, yo respondo lo que, lo que yo pueda, lo que sepa. ¿no? Recuerdo que aquí, una, una de las veces ya en la segunda ronda de financiación, pues los inversores nos dejaron de alguna forma tomar las riendas en lo que es la redacción del pacto de socios. ¿no? Muchos inversores, de alguna manera, eso lo dan como por, eh, como por cerrado. Tienen que ser ellos los que toman de alguna manera las riendas. ¿no? El que tiene el bolígrafo siempre tiene un mejor poder. Ahora bien, o sea, tiene, un, tiene un poder más, no es como que tú planteas primero los borradores que luego se, harán, se se debatirán o se firmarán o no, pero desde luego se ponen a debate las cosas que tú pones, si tú las escribes. Si escribe él, digamos, se pone a debate lo que él escribe. Bueno, pues en esta segunda ronda de financiación yo recuerdo que nosotros tuvimos la, la suerte, la buscamos, ¿no? de tener el bolígrafo. Nosotros redactamos el pacto. Eh, claro, lo que pasa es que tiene una pequeña contraprestación, que tienes que trabajar el doble o triple o yo qué no sé cuánto, ¿no? Es decir, tienes que ponerte a trabajar con los abogados, en fin, de una manera, en un terreno donde no te sientes cómodo, a buscar soluciones a todas las problemas que se van planteando, que son un montón, ¿no? Y al final termina habiendo un plazo de socios de... 400 páginas, que en este caso además eran en inglés, que ya sabéis que el inglés, a mí por ejemplo personalmente me cuesta un poquito más el inglés, pero es que además el lenguaje jurídico en inglés no es lo mismo que el lenguaje habitual de, común de la calle en inglés. ¿no? Entonces, bueno, pues tuve que, porque era un tema internacional y tuvimos que hacer un enorme esfuerzo en este sentido. Bueno, pues yo creo que el, el trabajo siempre, yo creo que tiene su recompensa. ¿no? Al final, pues ese pacto de socios quizá hoy esté como está, porque lo trabajamos principalmente nosotros, ¿no? el pequeño, el que sabía menos, el que tenía menos experiencia y con la ayuda de los que sabían. Hay gente que nos pregunta, yo por eso lo pongo, ¿eh? hay gente que nos pregunta, oye, ¿se puede financiar el proyecto con premios y ayudas? Y la respuesta yo diría que en principio diría que no, pero eh, no del todo, es decir, nosotros, la gran, la, nosotros en nuestro caso, que es un poco atípico quizá, nosotros hemos conseguido más dinero público que privado para financiar el proyecto. Pero claro, no podemos estar pensando siempre en que eh, todo, todo, todo va a provenir de ayudas públicas. ¿no? Nosotros te hemos tenido, os cuento un poquito nuestra experiencia. ¿no? En España, por ejemplo, cuando una empresa de, de nuestro tipo, una startup tecnológica quiere iniciar un proyecto, pues hay algunas alternativas. En el CDT tienes las Neotec, por ejemplo. ¿no? Es un, un crédito que, de alguna manera, solamente está avalado con los resultados del proyecto. Si el proyecto va para adelante, pues eh, digamos, tienes que ir devolviendo el dinero de una manera más o menos eh, cómoda ¿no? para empresas como nosotros. ¿no? Si el proyecto no va para adelante, pues digamos que fracasa el proyecto con sus avales también. ¿no? Eh, hemos tenido la Comisión Europea, hemos estado eh, la Fundación Repsol, tenía un, un fondo que llamaban Fondo Emprendedores, que es como tratan de premiar de entre un, una bolsa muy grande de proyectos, los que les parecen más interesantes. Nosotros en la primera convocatoria del Fondo de Emprendedores pues conseguimos ser uno de esos proyectos ¿no? y, y ellos pues sin tener todo, no tienen participaciones de la empresa, pero hemos tenido acceso a fondos muy importantes en este sentido. ¿no? Además nos estaban, no solamente nos daban dinero, ellos también nos proponían mentores y gente que colaboraba con nosotros y ha sido pues muy valioso ¿no? para nosotros. es como eh, La verdad que estamos muy agradecidos también a la Fundación Repsol, ¿no? Es decir, que hemos tenido, eh, hemos tenido otros países que hay premios, que aunque no te aportan fondos para el proyecto, sí te aportan un reconocimiento, un respaldo, ¿no? A la hora de presentar el proyecto ante instituciones mucho más grandes que pueden aportar más fondos, siempre es mejor contar con el respaldo el máximo posible que te hace eh, compartir eh, la visión de otros que han considerado bueno tu proyecto con los nuevos que vas a, que vas a abordar, ¿no? Entonces, bueno, eh, deciros eso, que normalmente las ayudas públicas tienen que ir complementadas con financiación privada, ¿no? Y si no tienes alguna de las dos, pues quizá va a ser más difícil que consigas la financiación que necesitas. Y luego, pues eso, ya cuando ya el proyecto va creciendo, pues efectivamente, igual que os decía que al principio había que dedicarle, creemos, el mínimo dinero imprescindible, pues luego cada día tienes que pensar mejor, que ese dinero que estás invirtiendo, porque ya sí que lo tienes, o tienes más fondos, o tienes más capacidades, pues intentar de, eh, invertirlo de la manera más eficientemente posible, ¿vale? Para intentar conseguir la idea, eh, ya no, o sea, la idea al final, verdad, es intentar conseguir el máximo crecimiento de valor con el menos dinero posible, pero claro, está claro, cuando normalmente el dinero ayuda al crecimiento, ¿vale? Entonces, ahí habrá que cada uno tiene que ir viendo en qué medida tiene que ir empleando los, los fondos que tiene y los, los que dispone, ¿no? Eh, Ahí pone, bueno, simplemente que, eso, que hay, hay mucho, el trabajo, en una empresa como la nuestra, ¿verdad? Tenemos mucho esfuerzo que dedicar, pues eso, desde el punto de vista de la ingeniería, ¿vale? Pero también hay que, hay un enorme trabajo en la gestión, ¿vale? Y hay mucha, el incorporar gente, eh, por ejemplo, entidades, la Comisión Europea, todo esto al final hay que hacer reportes continuados y tal, entonces, todo tiene un coste, no sé si, lo, si es bueno comentarlo o no, ¿vale? Pero las ayudas eh, públicas, las entidades que las proporcionan, normalmente también acarrean un enorme trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces también a valorar, ¿vale? A valorar ese coste. Dale. Sí, no sé si... Sí, ¿Cómo vamos tiempo? Claro que esta era la última, ¿eh? Once, ¿Cuándo cosecharé los frutos de mi trabajo? Mira, yo esto... Hay mucha gente que es lo primero que se pregunta. Y yo creo que esto hay que preguntárselo lo último de todo. Es decir... Claro que, hay que saber, claro que hay que tener en la, en la vista, ¿verdad? En la mente tienes que tener pensando que algún día tienes que hacer dinero. Nosotros ahora mismo no estamos haciendo dinero. O sea, nosotros no, como dicen en inglés, ¿no? No estamos haciendo dinero. Pero claro, en nuestra mente está el poderlo hacerlo en el futuro. Es bueno saber cómo lo vamos a hacer. Nosotros creemos que si algún día esta tecnología tiene o llega al éxito, que ya os digo, todavía no lo hemos conseguido, tendríamos que tener productos. ...y tenemos patentes, entonces parece que los ingresos podrían provenir algún día de la venta de esos productos... ...o de la comercialización de las diferentes licencias que podría haber, ¿no? De distribución o de fabricación o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, quizá ya sabemos de siempre desde el principio que eso podría llegar a ser así... ...pero desde luego lo primero que hay que hacer, yo creo, es mi consejo, es intentar buscar que la empresa sea sostenible... Eso es lo que tienes que pensar. Dice, ¿cuándo será sostenible esta empresa? ¿Cuándo podríamos nosotros sobrevivir a partir de la venta de lo que podamos tener? Eso es nuestra pregunta. Más que decir, ¿cuándo voy a tener yo frutos? o ¿Cuándo voy a hacerme rico? o ¿Cuándo voy a conseguir eh, tal? Es mi, mi forma de verlo, ¿eh? pero vamos, esto es cosa de... Yo ya está. Y yo creo que hasta aquí más o menos es un poco eh, lo que sería, si hay algún, en fin, no sé si me deja algún ejemplo, si vosotros también si me decís alguna cosa que creáis que se puede comentar, tal. si tenéis alguna preguntilla de, de, esta, de, de esta primera parte que nosotros hemos planteado como nuestra historia a la hora de llegar hasta aquí, pues estamos también abiertos a, a cualquier cosa. Nosotros a partir de ahora lo que queríamos es presentar un poco lo que ha sido el proyecto europeo, las diferentes eh, paquetes de trabajo y tal. ¿Seguimos o? La empresa tiene muchos perfiles y supongo que todos no tenemos la misma, ¿vale? Eh, seguro, ¿vale? Entonces, eh, a mí, me parece, mí personalmente me parece más importante. Eh, o sea, para mí el éxito de este proyecto desde luego se alcanzaría viendo que de una forma global la sociedad está aprovechando esta nueva tecnología para, su, para cubrir sus necesidades, ¿vale? Ese es un, un enorme objetivo. Luego hay muchos objetivos más, claro. Hay gente, hay, nosotros somos una sociedad, hay muchos socios, hay gente que ha puesto el dinero con otros objetivos, ¿no? con rentabilizarlo. O hay, eh, no sé, hay, hay gente dentro de nuestro equipo que tiene también intereses pues, a, que, es, que le motivan, que son pues, eh, científicos. ¿vale? Hay, por ejemplo, mi compañero que es el inventor de la tecnología, para él le supone un, muy gratificante poderse m, eh, ver incluido entre las personas que eh, participan en la reacción de las patentes. ¿no? Es decir que... No sé, cómo, no sé si te respondo, pero a mí personalmente lo que más me parece más gordo sería que la sociedad a nivel global en el mundo, hay muchos países que no tienen acceso a la energía y que pudieran ver cubiertas sus necesidades, al menos parcialmente, con este tipo de soluciones. no tenemos un producto, pero ya tienen patentes, Sí, claro, ese podría ser, claro, hay, hay muchos, claro, los resultados del proyecto son muy amplios. Yo digo producto que vende, cuando hablo de producto me estoy refiriendo sobre todo pues, a ese, ese dispositivo que tenemos ahí, que es chiquitito, de un metro de altura, ¿verdad? Nosotros tenemos como objetivo tener eh, el, el producto que pensamos que podría tener más sentido desde el punto de vista del mercado, tendría 2,75 metros y nos gustaría que pudiera producir en algunas condiciones de viento 100 vatios de potencia, ¿no? Ese es el producto, eh, digamos, en eh, fin, comercial más, eh, que, claro, es factible. Pero efectivamente, las patentes, claro que es un producto, es que nosotros si algún día tenemos este producto y tal, y las patentes que hay debajo de él pues son, hay, hay gente que nos pregunta hoy en día, incluso ahora que no tiene sentido, más no tiene tanto sentido, es si estaríamos dispuestos a comercializar esas patentes. Pues, pues claro, pues puede ser, claro. E incluso desde el punto de vista como decía, de la fabricación o de la comercialización, la distribución, todo esto, claro, hay muchos mercados, incluso hay mercados muy difíciles donde sin la ayuda o la incorporación de... ...de gente local es dificilísimo entrar en el mercado. Entonces claro que sí, que eso es un, un producto, sí. Al final cuando, cuando nosotros estamos incorporando gente al proyecto... ¿no? ...sean socios, sean proveedores, sea lo que sea... ...ellos están eh, siempre, sobre todo cuando hablamos de los inversores... ¿verdad? ...lo que tenemos entre manos, lo que somos nosotros... ...somos un grupo de personas que, alcanzan, que tienen un conocimiento... ¿vale? ...hemos llegado bastante hemos llegado y seguimos ampliándolo... ...y lo que tenemos son patentes, no tenemos más hoy por hoy mientras no tienes producto tienes patentes uh -huh. nada venga sí, vamos a ir porque si no no sé si lo me estoy extendiendo demasiado eh, simplemente el, el ¿sí? cuánto queda cuánto queda hasta media ¿no? poquito más lo pasa que. diez minutos sí, sí, sí. <risa> Nada, el, el proyecto H2020, ¿vale? Eh, mirad, eh, eh, Europa, la Comisión Europea, nos está financiando o cofinanciando el proyecto. Eh, no sé si lo sabéis, Horizon 2020 es el programa más importante que financia la ciencia y la innovación en Europa. Eh, nosotros estamos, eh, somos una de esas empresas que ha tenido la suerte de haber hecho una propuesta a Europa y ellos nos han aprobado la propuesta de tal forma que están financiándonos de una forma muy importante el, el proyecto, ¿vale? Somos una SME, una SMI, como dicen ellos, una pequeña y mediana empresa. ...y tenemos la suerte de ser financiados, ¿vale? Yo lo pasaría, sí. Entonces, eh, a la hora de presentar una propuesta... ...lo que nosotros hicimos es ver... ...qué, eh, eh, antes de haber hecho el proyecto, ¿verdad? Es qué necesidades tenía el proyecto para llevar... ...hasta el mercado o lo más cerca posible del mercado. La idea es intentar llegar lo más lejos posible... ...para conseguir eso, ¿no? Esa es una fotografía de uno de nuestros últimos equipos... ...que además hace cuatro o cinco días se, ha puesto en, se han puesto en Ávila... ...y estamos hace una, así una semanita por ahí, eh, y entonces bueno, eh, el primer eh, tenemos, creo que si no recuerdo mal, en nuestro proyecto europeo hay siete paquetes de trabajo, ¿vale? Uno es este, la gestión del proyecto, como os decía, hay mucha documentación que preparar, hay muchas justificaciones técnico-económicas que estar todos los días preparando para poder aportarlas a la comisión, dado que la comisión te da un dinero, pues tú tienes que siempre responder eh, a, a ese dinero con entregables, ¿vale? Con justificaciones. Entonces, una parte importante del proyecto es esta. Además, dura durante todo el proyecto. Desde el inicio al final, tienes que estar haciendo eso. El paquete de trabajo 2, modelado por ordenador. Antes de ponerse, digamos, a fabricar nada, vamos a decir eso, más o menos, digamos que lo que hay que hacer son simulaciones, o pensábamos nosotros, había que hacer simulaciones computacionales para ver cómo se comportaba nuestro sistema, ¿vale? A nivel teórico, ¿no? Entonces, este ha sido un paquete de trabajo que era bastante difícil de abordar porque la aerodinámica necesita unos enormes recursos computacionales. Sabíamos que nosotros igualmente, como en tantas ocasiones, no íbamos a ser capaces con nuestros propios medios para llegar hasta el final. Entonces incorporamos aquí al DSC, no sé si lo conocéis, es uno de los computadores más grandes de Europa. En España es el, el centro de computación más importante y ellos han trabajado con nosotros desde el punto de vista de la aerodinámica, eh, pues estas cosas. ¿no? Ahí se ven algunos ejemplos de vídeos que se han ido generando de de, estos, de estas actividades. ¿no? El objetivo del paquete eran más o menos dos. uno eh, ver, si, ver, ver en qué medida se comportaba fielmente lo computacional con respecto a lo que se obtenía en el túnel de viento y evaluar las posibilidades de escalabilidad que podía tener el proyecto cuando cambia la dimensión del equipo, ver si también tendría sentido eh, captar esa, esa energía. ¿no? Cambia, yo creo que vamos... Muy tarde. Paquete 3. Esto se lo sabe mejor Sergio que yo, pero vamos... Le, hay dos paquetes de trabajo, el 3 y el 4, que están dedicados a la optimización del equipo, ¿vale? que son previos al diseño final del mismo. ¿vale? En este paquete de trabajo, si no me equivoco, se abordaban tanto temas estructurales como, como de aerodinámica. ¿vale? Nada más o menos, lo más importante, si recuerdo, no recuerdo mal, eh, lo más importante que conseguimos con el paquete 3, creo que lo más relevante fue eh, esa geometría del mástil, ...que consigue captar una, una mayor cantidad de energía... ...porque lo que conseguimos es que los vórtices que aparecen detrás del mástil... ¿no? ...y que son los que inducen esas fuerzas, que provocan el movimiento... ...que luego después a la postre es, es esa, esa energía mecánica... ...es la que tenemos que transformar en energía eléctrica... ¿vale? ...pues esa geometría quizá fue lo más importante que sacamos del paquete 3... ...y del paquete 4... Creo que lo más importante, lo más relevante es intentar buscar, aunque todavía no estamos muy conformes de cómo está funcionando un sintonizado y un alternador, ¿vale? Un sistema, eh, digamos, que es híbrido, ¿vale? o sea, no híbrido, sino que, digamos, hay un, pensábamos al inicio que había dos sistemas necesarios, que era, uno, el generador, donde se transforma esa energía mecánica en eléctrica, lo llamamos alternador, y otro que era el sistema de sintonizado, y es cómo conseguir que el equipo opere a diferentes velocidades de viento, ampliar el rango de velocidades de viento en el cual el equipo está produciendo energía, es tan importante o más que el otro, ¿vale? La idea es intentar conseguir el máximo de energía posible a lo largo del año, para que el máximo tiempo posible podamos estar aprovechando las ventajas de, del equipo, ¿no? Y más o menos esos eran los dos grandes hitos a conseguir en, el, en esos dos paquetes. La siguiente es la, ya creo que en el paquete 5, este es un paquete bastante amplio, ¿vale? Se puede decir que es en el que estamos trabajando en el fondo más ahora, porque los otros dos son más genéricos, ¿no? Todo tendría que desembocar, eso es lo que planteamos Europa y así se aprobó, en la construcción de cinco primeras unidades que estuvieran lo más cercanas posible a lo que podría ser el producto final. ¿no? Entonces, hay que, eh, el primero, este paquete de cinco incluye el diseño final del equipo. Segundo, la construcción de esos cinco primeras unidades. Eh, tercero, hay que hacer, hay que ensayar esas unidades, ¿vale? Tanto se podrían ensayar en túnel de viento como podrían ser ensayadas en entorno real, en campo real de pruebas, ¿no? Eh, por último, eh, tendríamos que, si hay alguno de esos equipos, eh, la idea es cogerlo y llevárselo a estos señores para que lo evalúen. ¿no? En, el Ciamat, o en este caso CIEMAT es el laboratorio, trabajamos con CERE y nos gustaría claro, llegar lo más lejos posible en ese, en ese ámbito, en lo que es la certificación de, del equipo. ¿no? Que alguien que no somos nosotros digamos, certifique qué ventajas, o hasta dónde llega, o cómo se comporta ante unas velocidades de viento, o, o qué problemáticas pueden verle, o si se rompe haciendo no sé qué, o qué esfuerzos soporta, todo esto, es algo que, eh, es, es una tarea muy difícil, porque esta es una nueva tecnología que no encaja en la normativa existente. ¿no? Entonces, quizá, si algún día tenemos, vamos a tener que decir muchísimos problemas de aquí al final, porque es, pero es normal, ¿no? digamos que habría que cambiar la normativa y adaptarla, ...para que este equipo tuviera, tuviera sentido y cumpliera todo al pie de la letra... ...pero desde luego sí que se puede hacer ya unos primeros trabajos iniciales... ...para ver qué analogías se encuentran en el equipo y la normativa... ...para intentar eh, plantear pues, esa, esas, esos cambios a la norma que se pueden hacer. ¿no? Y, y ya quedan dos paquetes de trabajo que, que son más bien más genéricos. ¿vale? Eh, cuando uno trabaja en una propuesta de estas con la Comisión Europea... ...pues tiene... Se encuentra esto, ¿no? Tienes que hacer actividades de comercialización. Es una manera muy amplia de, de, de hablar de ello, ¿no? Pero en realidad esto creo que incluye una visión del mercado. Es decir, oye, este equipo, antes de meterlo en el mercado, hay que ver cómo es el mercado. Por otro lado, compaginándolo con el equipo, hay que hacer un plan de negocio. Hay que hacer un plan de riesgos. Hay que hacer, pues... Eh, eh, por ejemplo, la, la IPR es muy importante. vale. Hay que tener una estrategia de protección industrial. En este caso es súper importante para nosotros. Es sobre lo que se basa, digamos, el posible futuro negocio y demás. También estaba incluido ahí. Y no sé si me estoy dejando... Ah, ya también otra cosa. Tenemos un impacto medioambiental, que ahí está SeverLife. Life. También para participado en este paquete de trabajo porque es una cuestión eh, realmente relevante para la Comisión Europea. ¿no? Que se hagan, se evalúen... Eh, Tan, tan, lo, lo mejor que se pueda, en fin, las, las consecuencias que tiene esto desde el punto de vista medioambiental. Entonces, el análisis, eh, ¿cómo se llama?, el ciclo, ciclo de vida del equipo y la, su comparación con las otras soluciones que puede haber en el mercado, pues es para lo que también eh, incorporamos al proyecto ASEO, a ASEO que si no lo conocéis, ASEO bueno, life es un grupo ecologista muy importante que defiende primordialmente el, el, los derechos o los problemas que hay con las aves. ¿no? Pues eh, yo creo que pasaría si sí, yo creo que he dicho todo lo del este tal. Y el paquete 7 de comunicación y difusión, ¿vale? Dado que igualmente, ¿vale? Igual que, digamos, eh, ¿qué podemos nosotros devolver a la Comisión Europea? Digamos, eh, o ¿cómo podemos agradecerle el enorme esfuerzo que está haciendo pues para ayudarnos a nosotros, no? Es este, es decir, eh, estamos obligados, no solamente es que tengamos, es que estamos obligados a difundir de alguna manera el proyecto, ¿Vale? Ellos diferencian entre comunicación y difusión. ¿no? De hecho, este acto es eh, uno de los que nosotros también incorporaremos al entregable relativo a este, a este, a este tema. ¿no? Eh, se habla de comunicación cuando es una comunicación muy abierta, ¿vale? como por ejemplo este acto. Se habla de difusión cuando es más en un entorno más especializado, ¿no? a gente del sector, a gente que está más eh, integrada o que podría tener, verle más eh, posibilidades, sean suministradores, ¿verdad? Eh, distribuidores o, o tal. Hay un montón de cosas a hacer aquí también, vale. Tenemos, un, como sabéis, os imagináis, tenemos hemos tenido que generar mucha documentación. Hay, hay algunos documentos que no son públicos, son confidenciales, pero muchos de otros sí lo son. En nuestra página web podéis encontrar, si queréis visitarlo, pues tenemos muchos de esos documentos que podrían ser visitados. Hemos generado incluso un green paper donde están de una forma conceptual, pero yo creo que está bastante bien los aspectos relativos a la tecnología. Eh, tenemos un blog donde hay algún artículo que también hemos eh, generado, en fin, hay, hay muchas cosas, ¿no? Y luego hay, muchas, hay, hay, hay mucha gente que nos viene a visitar, eso tan solo es un ejemplo, ¿no? Eh, un día vinieron pues, muchos empresarios japoneses, acompañados de, incluso de banqueros y demás de allí, de una de las regiones que es de Hiroshima, y bueno, pues fue un evento muy chulo. Hace poco hemos tenido también allí un, lo que llamamos nosotros el workshop, ¿no? El workshop Hemos también invitado a, bueno, tenemos una base de datos muy amplia, ¿no? Entonces, de entre toda la base de datos, pues hemos propuesto si querían venir algún día a hacer un poco una, una apuesta en común de lo que, hasta dónde estamos llegando y demás. Y bueno, pues hemos seleccionado a una serie de gente y la verdad que han venido empresas muy, muy importantes a, a, a vernos hace poco tiempo, ¿no? Eh, y bueno pues en este sentido ahora mismo no, no recuerdo exactamente si hay alguna cosa más que comentar ¿no? pero vamos que es, es un paquete muy, muy diverso de muchas cosas pero que estamos todos los días ayer mismo estuvimos en otro foro pues siempre que vamos a algún lugar tratamos de sacar algunas conclusiones que poder compartir con la Comisión Europea ¿no? y más o menos hasta aquí creo que es las dos partes que habíamos previsto entonces creo que Sergio y, y José que ellos trabajan más eh, de lleno con los prototipos y con. Sí, ellos están más directamente tanto en simulación como en, en, en la generación de estos dispositivos. Pues tenían preparadas algunas palabrillas y algún vídeo que os iban a enseñar. Ellos al principio, igual eran. Antes, cuando, an, cuando se incorporaron al proyecto, pues estaban estudiando en su último año de carrera. ¿vale? Igual que quizá a lo mejor alguno de vosotros estéis ahora, no, no sé exactamente ¿no? El, el año en el que estáis. ¿no? Eh, se incorporan con nosotros a una beca y luego, después, pues, pues, forman parte del equipo de trabajo. Entonces, yo, si queréis. <risa> eh, bueno, somos eh, parte del equipo técnico. Yo soy José y él es Sergio. Somos ingenieros. Yo soy ingeniero técnico aeronáutico, o sea que hace poco era más o menos como vosotros. Sabes? Y entramos en el equipo de Bortes, pues muy de, en el principio. ¿no? Y ya está. Cinco no, no años, sé. hace ya que. Hace cinco años, sí. sí. Y os vamos a explicar un poco cuál es nuestra visión desde el punto de vista de ingenieros dentro de Vortex. Eh, lo hemos hecho muy rápido. Eh, básicamente, eh, bueno, el reto ingenieril es bastante complejo. No sé si sabéis cómo funciona, igual luego creo que os veremos algunos de vosotros y os lo explicaremos a lo mejor un poco mejor, pero eh, el, el proceso mental es bastante sencillo, primero comprendes el problema, luego diseñas, luego optimizas, luego prototipo ¿no? y ya está. Hemos hecho aquí un poco de, de fotos y tal, eh, esto es una simulación CFD con la que tú empiezas a comprender el proceso físico y el fenómeno aeroelástico en este caso que se produce. ¿no? Entonces, bueno, sigue tú si quieres. No. Decir simplemente que, bueno, eh, realmente este fenómeno físico es tremendamente complejo. Para, para que os hagáis una idea, lo normal, o sea, este, este fenómeno, un día alguien lo descubrió porque se cayó un puente. Se cayó un puente en Estados Unidos, porque de repente nadie, sabía, nadie lo conocía, el puente empezó a vibrar y el puente se cayó al suelo completamente. ¿Es el puente ese del Tacoma Narrows que se pone a oscilar? Ahí fue donde a David se le ocurrió la idea. Entonces, eh, realmente este, este, este fenómeno... Lo que, o sea, lo que se ha hasta la historia, se, se sabe muy bien cómo hacer que no, que no ocurra, cómo evitarlo. Entonces, para que os hagáis una idea, casi toda la bibliografía que existe en el, en el mundo eh, explica cómo evitar que esto, esto ocurra, no cómo aprovecharlo. Entonces, eh, dentro de nuestro trabajo, la comprensión de, de, de la física y del fenómeno es una parte fundamental, porque es la que explica muchísimas cosas del diseño. Entonces, una parte muy importante de nuestro trabajo que no ha acabado y seguramente no acabe en décadas, seguimos trabajando en esto, es entender realmente cómo funciona este fenómeno físico. De hecho, y perdona que te corte, como ha dicho Raúl, BSC, que es el Barcelona Supercomputing Center, estudia ahora mismo esto, o sea, esto, no, esto no, es una, eh, no es una rama de la ciencia que se conozca muy bien, básicamente se está conociendo ahora, entonces nosotros aprovechamos lo que se está conociendo ahora para poder aplicarlo a la tecnología. Es importante saberlo porque es estado del arte, como se suele decir. Entonces, para, para el trabajo que nosotros desarrollamos, eh, digamos, este proceso de comprensión, seguimos trabajando en ello, seguimos haciendo simulaciones, seguimos haciendo pruebas de túnel de viento continuamente, porque realmente pues, siempre quedan márgenes de duda. De hecho, si habéis, si habéis visto algunos vídeos o habéis visto la evolución del proyecto, eh, la parte de la que es la parte superior del equipo, ha cambiado de forma varias veces en, en el desarrollo, porque hemos dado cuenta que había cosas que, que realmente no las teníamos del todo claras, y hemos, hemos ido probando, eh, verificando y al final nos hemos quedado una forma que es la que mejor funciona. Pero esto no significa que en el futuro no sigamos trabajando, porque esto es una, un campo claramente abierto. Claramente abierto y que, y que ojalá pues, sigamos trabajando durante muchos años en ello, porque, porque es muy complejo. No, no es solamente, como podáis eh, pensar, que es, un, es algo cerrado, que tiene una forma clara, sino que este fenómeno, lo que ocurre es que está muy, es un fenómeno que se llama acoplado. Entonces, es ...tan importante es la aerodinámica como eh, la estructura o, la, o el mecanismo que está moviendo por debajo... ...entonces es, es algo que es muy iterativo, entonces no es nada nada trivial, aunque parezca muy sencillo... ...la forma que tiene el, el mástil, eh, pero ya os digo que, bueno, que llevamos años trabajando con esto... ...y seguimos trabajando con lo que es la comprensión del, del fenómeno físico. Es Entonces, una vez que hemos llegado a una serie de premisas... ...pues lo que hacemos es intentar plasmarlas en un papel o en un, o un diseño 3D... ...para intentar, digamos, eh, evaluarlas, ¿no? De este diseño, al final hay diferentes partes en el equipo y hay un trabajo, digamos, de modelos y de optimización... ...en base a, a diferentes tipos de programas de, de elementos finitos que os hemos trabajado normalmente... ...sobre todo para eh, la parte aerodinámica, para la parte estructural también hacemos algunos, algunos análisis, aunque no es nuestro cuello de botella y para la parte digamos de diseño del electromagnetismo del alternador que es uno de la, es una de las digamos de los hitos tecnológicos junto a la aerodinámica más complejos debido a que la forma en la que actúa el movimiento del equipo no es eh, muy compatible con digamos con los tipos de alternadores estándares o que se han utilizado para otro tipo digamos de, de, de aplicaciones entonces eh, pero claro como os digo igual que igual que la estructura tiene una, una interferencia muy clara en la aerodinámica... El propio, el propio entrenador eh, domina muchísimo el, el comportamiento. Entonces, eh, debido, o sea, realmente esto lo que nos acaba haciendo es que nuestro, nuestro trabajo, mm, al final, después de hacer una optimización, lo que hacemos siempre es prototipar y testar. ¿Cómo son nuestros test normalmente? Espera, que va muy rápido. Sí. Eh, mm, en realidad tú pro, eh, diseñas, optimizas, diseñas, vuelves a optimizar, vuelves a entras en un bucle infinito que a veces es infinito y cerrado y ya no sales de ahí nunca más, pero hay un momento en el que optimizas y ya al final acabas haciendo prototipos. ¿No? Eso. Y entonces, Gracias, pues, José. Nada, nada. No, hombre. Él es el listo yo soy el, el, que, el que aprende. Y entonces, eh, cuando ya has conseguido hacer el prototipo, pues al final acabas haciendo ensayos. Incluso haces el ensayo y vuelves a empezar porque hay algo que no cuadra. Entonces, bueno, aquí hay un vídeo. Eh, le damos al play, esperemos que funcione bien. Que mola bastante. Aquí se ve funcionar el aparato. Eh, como veis, el aire viene como hacia nosotros, ¿vale? Y gracias a este fenómeno aerodinámico, pues oscila en el plano perpendicular al que el viento, al que el viento le golpea. Ahí podéis ver, más o menos es lo, es lo mismo. Y veis, es un eh, aparato popular. Es un cámara lenta. pues eso, principio, parecía que hacía un poco de sí. efecto extraño, porque este equipo estaba trabajando en torno, creo que a los 15 hercios, más o menos, para que os hagáis una y entonces, bueno, la, la cámara no lo... Bueno. Pues hace ese efecto un poco de... Joder, hace un poco y quedo esto, unos, unos golpes. Esto no sé cómo sigue. Siguiente. Ya está. Siguiente. Y bueno, pues, claro, nosotros como ingenieros, lo típico de la gente que sale de las carreras, eh, se suele meter en... Las carreras de ingeniería, en este caso, se suelen meter en... Pues muchas veces en empresas muy grandes y... Y yo he estado trabajando en alguna empresa, por ejemplo, en una subcontrata Airbus y mola mucho porque haces aviones, pero en realidad, pues, a mí, claro, yo estoy un poco, es, es una opinión muy subjetiva, pero yo que he trabajado ahí, a mí me gusta mucho más esto, allí eres una, una pieza muy pequeñita y, y a lo mejor te, te estás muy separado de la parte de lo que tú haces, o sea, lo que tú haces es casi nada, aquí, claro, te sientes que el proyecto es tuyo, te manchas las manos pues esas cosas que veis ahí. Eh, el crecimiento profesional es muy grande y, y tocas muchas ramas, tienes que servir para muchas cosas, tienes que ser capaz de solucionar problemas, tienes que ser un poco eso, creativo para poder decir, eh, tengo este problema, entonces tengo que solucionarlo de esta otra manera, el equipo está muy unido, esto está muy bien, yo creo, vamos, no sé. ¿Qué piensas tú? Sí, sí, no. <risa> y, y nada, así no? no, de deciros que eso, que el final del trabajo eh, tienes, es lo que un poco decía José, cuando trabajas en una empresa grande tienes un trabajo muy específico y aquí tienes que al final saber de todo y realizar tareas que a lo mejor mm, es algo muy importante de las empresas pequeñas de startups que tienes que al final eh, hacer una serie de tareas que a lo mejor no son lo que tú tienes en la, en la cabeza pero eh, el equipo tiene que, tiene que englobar todo y acabar de hacer todas las tareas que son necesarias yo por ejemplo, para que os hagáis una idea yo últimamente una gran parte de mi trabajo es, eh, es eh, el realizar eh, todos los informes de la Comisión Europea para, ...para llevar a cabo el proyecto... ...y realmente, y ya, o sea, parece que estamos todo el día... Eh, ...pues haciendo, como decía José... ...el loco, pero realmente tenemos un gran, que, también. ...que también, pero que tenemos una gran parte de trabajo que... ...hay una serie, digamos, de tareas y obligaciones... ...y cuando la empresa es pequeña... Eh, ...pues la tienes que dividir entre las personas que hay... Que, ...que bueno, pues que es una cosa que, que sepáis... Que ...si tenéis, hay si que, os gusta... Hay, ...hay que un poco, a lo sí. mejor, valer para ello... ...claro... ¿no? Pero, ...pero que cuando, si te gusta y tal... ...pues sacas muchos beneficios muy... Yo creo que es muy positivo. Y luego, por otro lado, que lo hemos separado un poco, tiene partes malas, entre comillas, que, claro, tienes mucha responsabilidad porque, al final, en un equipo tan pequeño, hay, eh, claro, cuando entras en una empresa muy grande, eh, al, final, al principio, al principio, bueno, empiezas siendo un becario y te dicen, mueve este remache eh, en este árbol de Katia, de aquí a aquí, y si lo haces bien, pues bien, y si lo haces mal, no pasa nada, tal. Pero, claro, aquí tienes una responsabilidad muy grande porque, al final, al ser un proyecto tan pequeño, tú eres una pieza muy grande, en un proyecto muy pequeñito, entonces tienes una responsabilidad muy grande, tienes un sacrificio también y obviamente pues eh, estás apostando también un futuro de tu profesional, estás apostando una parte de tu futuro profesional porque eh, obviamente en una startup no vas a cobrar lo mismo que si entras a trabajar a los tres años en Airbus, mmm, cobras ahí bien de pasta que es hay gente que le importa y me parece súper bien pero hay gente que la remuneración no es uno de sus principales objetivos, entonces prefieres a lo mejor enriquecerte profesionalmente. ¿no? Es decir, a uno Digamos momento. que todo el dinero es para sacar el proyecto adelante, eso es una cosa que, exactamente, exactamente. que es lo más importante en este caso. Entonces pues eso, mola, no sé, yo desde el punto de vista ingeniero a mí me encanta, la verdad. Ah. Solo hay una, sí, creo que está salido. nada un pequeño comentario, solo eh, creo que está todo el equipo aquí, sí, el que estamos ahora, excepto uno, que es el que tiene la culpa, que es David, David Yañez es el azul, que... Uy, perdón, perdón, perdón, perdón, que te llevo. No, David, simplemente comentar, ¿vale? Que David es el que ha tenido la, digamos, la primera idea. Entonces, yo creo que hay... O sea... Bueno, pues eso. Hay gente que tiene... Que hay, son muy, muy pocas las, las personas que pueden tener ideas brillantes, ¿no? El resto, yo creo que tenemos que trabajar. Y, y eso es lo que estamos haciendo. Sí, sí, un poco empujar y, y mojarse, mancharse las manos, A veces hay, hay también, igual que hay ideas brillantes, ¿no? que es la del puente, ¿no? Dices, oye, ¿cómo a, a, a partir de un puente podemos conseguir algo eh, distinto, ¿no? o puedes cambiar las cosas, no? Esa es una idea brillante. Luego, al día a día hay muchas ideas, ¿eh? quiero decir, hay ideas mucho más sencillas. A lo mejor José está un día por la tarde y dice, oye, pues sí, ¿por qué no ponemos este tornillo...? En teoría, ponerle así, le ponemos un poquito menos inclinado y a lo mejor luego después sale del molde de otra manera y es más fácil y más sencillo imprimir la pieza, ¿no? Es decir, las ideas son muchas, ¿verdad? Pero quizá hay, como os digo, yo creo que hay gente que tiene ideas brillantes que pueden llegar a cambiar las cosas, hay pocos. Y luego hay gente que, que estamos hechos para trabajar y que tenemos que conseguir, ellos también tienen que trabajar, ¿eh? Al final, yo creo que todo es necesario y, y a ver si somos capaces de conseguirlos. Okay. Oye, creo que nos ha, me ha dicho Jorge, que está por ahí también, que... Eh, ¿Tenéis previsto algo así? Que la gente que quiera quedarse o conocer algo más del equipo y ah, tal, sí. creo que... Eh, hemos, traído, oh, sí, hemos traído uno de los prototipos, pues quien le interesa, apetezca ver un poquito y que le expliquemos con el equipo cómo funciona, pues estamos aquí para vuestra disposición. Creo que hay una, un aula o algún sitio donde quieren, donde quieren Entonces, donde pueden uh, hacerlo. Y nada, yo no sé si luego... Sí, queda quedado, el vídeo que, y eso, que está el vídeo, ah, sí, sí. ah. ah, bueno, sí claro. Bueno, ¿pongo, sí, sí. El, pongo el vídeo un segundo, es 30 segundos creo. Un minuto. ¿No se oye? No. No se oye. Bueno, es igual. Bueno, pues sí. Ya, pierde un poco. Tiene musiquita y eso. Lo contamos, si queréis hablar un poco, luego comento Mira, yo. Mira, ahí tenéis el puente. Claro, eso es, si queréis... Si lo pones otra vez, mira, sí, si Sí, no, para atrás. Eh, le para atrás, si le hablamos un poquito, o sea, solo un segundo. O sea, no, vamos, es no, es, es que no hay, hay una musiquita en general, pero bueno, si no, pues... Lo <risa> para, para Ese es el puente de Tacoma Narros, ¿vale? Este. Creo que es el estado de Washington, 1940, uno de los puentes más grandes del mundo. Entra en resonancia y sí, colapsa, sí. colapsa, colapsa y se Era cae. Es, un, eh, es, es, es, es muy conocido, entre en fin, hay mucha gente que estudia estructuras y problemáticas en puentes. Es un efecto que se da también en muchas estructuras. No es exacta, este es un efecto más complejo que lo que se da ahí. Pero bueno, es, eh, al final es algo similar, ¿no? El equipo, es el equipo, en este caso el puente entra en resonancia, se viene abajo y colapsa la estructura. Y una anécdota, normalmente ahora, cuando pasó eso, los eh, lo, bueno y lo hacían los romanos, cuando pasaban por un puente, por un puente dejaban Rompian de marcar filas. paso, ¿no? o sea, cambiaban, ya, eh, rompían filas y entonces ya andan cada uno, para no entrar en resonancia, el andar de los, de los militares con... Entonces, es, más o menos es lo mismo, es como la copa que se da. Ahí es donde nuestro compañero David Verdad dice, bueno, seríamos capaces nosotros de conseguir que un equipo que entrara en resonancia, intentando buscar deliberadamente que esta resonancia llegara hasta el final, podríamos adquirir, absorber, captar esa energía, al igual que la captaba el puente, sin haber estado diseñado para nada, para hacerlo. Si nosotros lo diseñamos adrede para conseguirlo, podríamos conseguirlo, y esa es el... Digamos que ahí es donde está, ese día fue el día de la idea. Si veis este otro vídeo, si le picas un poco, eso son farolas, ¿vale? Es decir, se está, eh, ahí ya está, es una estructura vertical, se parece mucho más, es el efecto que estamos intentando buscar ahí. Igual, la farola no estaba diseñada para que esto pasara, de hecho, estaba dañando gravemente, seguramente, la base de la farola, ¿no? seguramente si eso perdura en el tiempo pasaría como con el puente, al final aparecerían unas concentraciones de tensiones en la base y esa farola al final se vendría abajo. ¿Cuántas torres de alta tensión no han caído por estas mismas consecuencias o, o similares? ¿no? Ha pasado también en edificios y hay muchos vídeos por internet, si ponéis Vortex Saving veréis que hay un montón de ejemplos de cómo, como decían ellos antes, ¿verdad? Normalmente los ingenieros o arquitectos lo que buscan es que eso no ocurra, porque cuando ocurre se están dañando los elementos que entran en resonancia, ¿no? Aquello fue, es, solo una, es casi una gracia, ¿vale? pero en realidad fue el primer vortex. Fue una botella de agua, ¿vale? este es muy ligera, es, ni, no tiene esa geometría ni está perfectamente diseñada, pero desde luego fue muy gratificante ver que el primer día que la pusimos a oscilar en el túnel de viento, oscilaba perfectamente. La varilla no es como ahora, eso es una varilla de acero, roscada, es algo, es decir, esto es como el que lo coge un, día, en fin, un niño en casa y se pone a hacer algo. ¿no? pero fue el primer vórtice. enseguida pusimos debajo, entonces pensábamos que podíamos generar energía con materiales piezoeléctricos, que con su deformación, pues genera un poquito de energía, ¿vale? Con ese dispositivo casi, ¿vale? No era una botella, pero era similar, fuimos a la Fundación Repsol, vieron el primer demostrador y decidieron ayudarnos, ¿no? Y nada, no sé si hay algo más así, luego se ven algunas imágenes, ¿vale? que hemos ido evolucionando, como veis esta geometría si la paras ves que es diferente, esta geometría es divergente, no conocíamos tanto de la aerodinámica del equipo y eh, aquella geometría hemos podido demostrar eh, con el BSC que capta mucha menos energía que esta otra, esta es mucho más evolucionada porque hemos tenido mucho más en cuenta la dinámica, la aerodinámica, ahora, o es sea, decir, el, el, la aerolástica, ¿no? Como se dice, los fenómenos aerolásticos se tienen en cuenta aquí mucho más que en esa otra, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos que todos los estudios que se han ido realizando nos han ido conduciendo a que esta es, hoy por hoy, la geometría que mejor está captando la energía, aunque sabemos también que aquí, en la parte superior, quizá hay un buen margen de mejora, lo que nosotros llamamos la tapa, Aquí, cuando, cuando el viento viene, digamos, vamos a pensar que viene por aquí, ¿no? Detrás del equipo aparecen los vórtices, que son los que al final hacen mover el equipo así, ¿no? Los vórtices que aparecen así y dañan esto, esta, esta zona, esta parte superior, los vórtices que aparecen de la estructura, se, se sienten incomodados porque detrás de aquí hay un vórtice que se los carga, ¿no? Entonces, digamos que aquí todavía hay un margen de mejora que quizá en el futuro pues, tendríamos que abordar, ¿no? O hay algunas imágenes de, en fin, el día a día fabricación de prototipos. Estamos utilizando muchas impresoras 3D. Ahí tenemos, una, por ejemplo, una cortadora láser muy chiquitita, muy humilde, pero en realidad está muy bien. Podemos cortar cosas que antes no podíamos cortar, ¿no? Aunque, aunque muchas veces mandamos fabricar un montón de piezas. ¿vale? Hay alguna empresa en Alemania que hace impresión 3D, pues vamos a decir, tope de gama. ¿no? Y hay muchas piezas que también hemos tenido que cortar láser y las hemos pedido encargado fuera. ¿no? y este pues es un equipo en el campo que está en un depósito de agua en un pueblecito de Ávila, que, que ya, ya está siendo, el, el grupo de bombeo que sirve el agua al pueblo, pues ya está siendo alimentado con energía renovable, son unos paneles solares que tiene arriba, entonces una pequeñísima parte de la energía que eh, suministra esa energía del grupo de bombeo, pues digamos que podría provenir, aunque es, ya os digo que es ínfima, ¿vale? es muy poquita, pues podría provenir de nuestro equipo, ¿no? Aunque ahora ya no está, creo que se fue hace ya algún, algún sí, tiempo. Sí, ya está, ya no está. No te está quitando. Hecho.